Detective Conan es un anime clásico, recordado aquí en Latinoamérica por su emisión en canales nacionales y el canal Magic Kids que tenía señal internacional. Esta serie narra las aventuras de Shinichi Kudo, un joven de 17 años reconocido como el mejor de los detectives, pero un día fue envenenado con un veneno experimental que en lugar de acabar con su vida lo rejuvenece 10 años así se convirtió en Conan Edogawa con su nueva apariencia a busca arrestar a quienes lo envenenaron y poder volver a su forma normal. Como es sabido Detective Conan tuvo 123 capítulos doblados en Los Ángeles, California, y desde el 124 al 283, contó con un doblaje chileno que quiere volver. Esto es lo que veremos aquí en... Pica Caroto, hacemos lo que queremos el día 8 de enero del año 2023 se hizo pública una campaña del estudio de doblaje Adea Studios de chile para financiar el doblaje de detective conan desde el capítulo 284 en adelante esto implica que el estudio volvería a funcionar tras su cierre de operaciones en el año 2020 para los que no sepan, Aedea Studios es un estudio de doblaje chileno fundado por su dueño Mauricio Villarroel, un comunicador audiovisual, actor de doblaje, director de doblaje y musical, productor ejecutivo y postproductor de doblaje. Mauricio es el encargado de gestionar la colecta de fondos para el doblaje. Rol que repite tras el crowdfunding realizado en 2017 para poder financiar el doblaje de tres canciones para la serie, entre ellas se destaca el Opening 10, el Ending 14 y el Opening 2. Que están en el disco Edo Museo Detective Conan canciones en español, que también era parte de esa campaña de crowdfunding 2017, tal como lo explica este vídeo de Aldea Studios. Donde están las voces oficiales del doblaje chileno de Conan, Hei y Ran. El cual no puedo mostrar por derechos de autor, pero les dejaré el enlace directo para verlo en el Facebook de Aldea Studios. Conan Edogawa es interpretado por Consuelo Pizarro, Ran es interpretada por Jessica Toledo a quien reconocerán como Katara en Avatar la leyenda de Ani y Hattori es interpretado por Mauricio Villaruel como en el doblaje chileno usando el seudónimo de Luciano Fox. Como pudieron ver son de confianza para donarles. Ahora pasamos a hablar de la junta de fondos actual, la cual está presentada en el siguiente documento titulado Comunidad en pro del doblaje de nuevos capítulos de Detective Conan. El inicio del documento es una recopilación de tweets de Mauricio Villarroel ordenados cronológicamente del origen de la colecta de dinero por Paypal en la que explica que la razón por la que no hay nuevos capítulos doblados es por la ausencia de un intermediario entre el estudio de animación TMS y el de doblaje ADEA Studios que es un distribuidor que financia el doblaje. Debido a esto en el siguiente apartado explica que el dinero será exclusivamente para financiar el doblaje en un lapso de 12 meses a partir del 7 de enero de este año, una vez finalizada la colecta de dinero es el propio Mauricio el que realizará las gestiones para la adquisición de la licencia con dinero propio. En caso de que Mauricio no pueda financiar la licencia, él gestionará el uso del dinero recaudado para ser empleado para ser utilizado para financiar el doblaje. En el caso de que resulte la licencia propia va a cumplir lo estipulado en la siguiente encuesta. En esta encuesta se muestra que votaron 165 personas de las cuales 119 desean ver el doblaje por streaming y 94 verlo por canales dedicados al anime como etcétera, o senpai tv. De los cuales el 49% son de Chile, el 17% son de México, el 10% son de Colombia y Argentina y el porcentaje resultante se reparte en el resto de países de Latinoamérica y Estados Unidos. También tienen una sección de comentarios y sugerencias donde destacan el deseo de un redoblaje de los capítulos 1 al 123. Para el caso de estreno en televisión se requiere mínimo unos 24 capítulos para canales como etcétera, para que lo transmitan por televisión durante un mes. Pero para la colecta se comenzará con 2000 dólares que es lo necesario para financiar 4 capítulos o un especial de 90 minutos. A día de hoy 15 de enero de 2023 la colecta de paypal va en 179 dólares, con 14 donaciones por eso llamo a que apoyen a la causa para que por lo menos lleguemos a tener el capítulo 263 que es el especial doble misterio en Osaka, los luchadores de Naniwa y el castillo de Hideyoshi, el cual fue especificado en el documento como parte del contenido a doblar. U 4 capítulos más de la serie, como mínimo, lo ideal es sobrepasar los 2000 dólares para que hayan más capítulos doblados. Recuerden que la donación es hasta la primera semana de enero de 2024. Les dejaré en la descripción del vídeo el enlace para donar junto con la encuesta, el documento de la comunidad en pro del doblaje de Detective Conan, el contacto de Mauricio Villaroel, el disco musical Aedo Museo y el disco de Salomé Ambiagui llamado Mi Destino que posee el oso 8 y 9. Bien, hasta la siguiente. Nos veremos de nuevo bajo la luz de la luna. See ¿Sí you next illusion. Hasta la siguiente ilusión. Alto ahí, el video todavía no acaba. Recuerda suscribirte y dejar la campana activa. Deja tu like y comparte el video para apoyar el canal. Deja tu comentario abajo para ganar tu corazón para que no te pierdas las series, películas, música, gaming y más sorpresas que podrás encontrar en Picataboto. Recuerda seguirme en redes sociales, Facebook y Twitter.